mira este es el QCAD en su versión antigua en ¿eh? como te comentaba y vamos a ver si con este vídeo podemos solventar el problema que me que me decía mira aquí he puesto la capa 0 que tiene las propiedades del color blanco negro con una línea iso de 0.25 continua vale y esta eh, luego esta capa la solución, aquí puedes editar como te comentaba las propiedades donde eh, las líneas se trazarán de color rojo con un ancho de 0.30 y eh, de manera continua entonces imaginemos que queremos dibujar un, una circunferencia voy a meter, ponerme la capa eh, 0 para que se vea en blanco Ahí tiene la circunferencia, ¿vale? Y ahora tú me comentas que quieres dibujar el contorno de esa circunferencia, solo un trozo. Bien, en la capa solución, pues bien, eh, seleccionas la capa solución y ahora para dibujar ese trozo de arco de circunferencia te tienes que ir a esta herramienta de aquí, que es la herramienta Arcos. Clicas en Arcos y tienes dos posibilidades de hacer el arco. O bien dado el centro y el ángulo o dos puntos de la circunferencia o dado tres puntos de la circunferencia esta función es la más sencilla cómo funciona mira si yo la selecciono luego me voy aquí y voy seleccionando del, del arco de circunferencia los tres puntos que yo considere y si te estás dando cuenta ya automáticamente se ha generado la curva si yo ahora perdón que me está Sonando el móvil. si yo ahora oculto la capa cero, ves ya está solo dibujado el arco ¿Eh? Eh, yo creo que eso es lo que buscaba verdad eh, no obstante si tienes algún otro problema me, me lo vuelves a decir y seguro que encontramos la solución